si lo veis, pero 1,92,9 la de arriba a la izquierda, regala regala está, Te regala bueno, pues ya hemos echado y he entrado 40, no sé si está enfoca, pero bueno 40 litros, 70 euros a 1,92,9 vale, venga, seguimos seguimos, vamos a comprar naranjas <risa> me voy de romano <risa> de romano, pero es que no vamos a estar cambiando ni todo el rollo llevo las tarjetas en la mano las llaves todo en la mano, lo justo para pagar y hasta cogemos el paquete de naranjas y nos vamos a bolear, es que si no llegamos a la montaña que se nos hace de noche luego aquí están las culpables 2 euros con 39, 2 kilos baratas, tiradas a 1,20 el kilo bueno, están caras. Las compro normalmente en el Lidl, pero no me daba tiempo. Entonces, como tenía que echar gasolina aquí en el Sklack, que es más barato, que hay 4 céntimos de descuento con... Mira, un Tesla. Es raro, nunca se ven Teslas aquí en el Sklack. Bueno, pues... Nada, 2,39 en el Lidl me hubiera salido a... Bueno, allí se compran 4 kilos y suele valer 3,59 por ahí. 3,59, 4 kilos. Son más malas, estas son más buenas. lo bueno, que tenemos, venga, seguimos. Las 7 y 49. Ha bajado 2 grados. 30, ¿vale? O sea, desde las 7, ¿no? Me parece que es cuando hemos empezado la fiesta. Pone gasolina porque no llegaba aquí, no hubiera podido... Salir. Estaba en reserva absoluta, reserva absoluta no hubiera llegado. Así que bueno, venga, vamos a coger, llevo la linternilla, Esta no llevaré esta porque bajaré de noche seguramente ya por el asfalto. Y venga, vamos a preparar la, la mochila y nos vamos. Llevo la mochila sucia y el papel que yo para limpiar la cámara no... me ha acabo de limpiar, así que si soy un poco borrosa, cajas del oficio. Bueno, pues... Estamos rodeando la pista que sube, bueno ya sabéis al pico de siempre, la estamos rodeando lateralmente, un poquito, vamos como hacia Figaro, Tagamanén estaría ahí enfrente, vamos hacia Figaro pero no vamos a llegar, por ahí nos meteremos por algún caminito que ya he visto algún día que estaba un poco entretenido y algún camino que digo quiero ver hasta dónde llega, no sé si lo veré dónde llega o me perderé o volveré. ¿Vale? y hasta y luego cuando más o menos son las 8 o poco más cuando sean aproximadamente las 9 más o menos depende de repente lo arriesgado que quiera ir ya cogeré camino ya conocido espero no perderme antes camino conocido y subiré arriba al pico y luego ya abajo porque será llegaré arriba a las 9 y media algo así y ya bajar, aunque baja de noche llevo frontal llevo la linterna y no hay problema ¿vale? para llegar al coche que lo tenemos ya en asfalto entonces pues no hay problema. Sube todavía gente con la bici. ¿eh? Hasta ahora, mira que es tarde ya. Las 8. Todavía hay gente que sube por... Mira, lo veremos. que suben por aquí, por donde está la ruta de subir de siempre. Pum, pum, pum, pum, ¿eh? Ahí veis eh, la bici. Y ya está. Yo en vez de seguir para arriba, pues me voy hacia el cigarro. Por el cigarro. Que lo he hecho en bici. No me acuerdo, no me acuerdo de aquí al Figaro cuánto hay. ¿Cinco kilómetros? No sé. No sé cuánto hay. Ah, espero que la cámara no me esté haciendo la suya. Espero que sí, que vaya bien ahí tenemos la puesta de sol allí tenemos el, la torre el pico está ahí donde está el sol, en realidad donde está el sol, un poquito más a la derecha ahí está el pico y ya está vamos para abajo y yo siempre que vengo por aquí siempre uso la referencia aquí tienes que tener una pequeña orientación porque cuando te metes ahí abajo es como una maraña, es como una maraña te pierdes, ¿eh? yo he llegado a estar un poco ¡Hostia! ¿Por dónde era? Me metido una zarza... ¿Dónde, dónde zarzas, arbusto? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y bueno, al final digo, creo que era por aquí, por aquí, por aquí, y uy, al final he salido Pero... te asustas un poco, ¿vale? Entonces, bueno, la referencia siempre es la torre, allí tenemos que tener la torre ahora es la villa eh, La torre ahí, la puesta sola ahí, depende si es de tarde o cuando estás Pero bueno, siempre la referencia, Figaro para adelante La media del Valle para allí, un poquito para abajo para abajo, ¿vale? Eso es la referencia, entonces eso sería la zona un poco sur y esto sería la zona norte, ¿vale? ¿Graba? ¿Sí? ¿Graba? nos los muy chulos para ir con cuidado ¿eh? que venimos solos no nos queremos romper la pierna ¿eh? que venimos solitos siempre siempre te dicen tienes que ir con alguien tienes que ir con alguien ¿cómo vas a buscar a alguien que mira a las 8 de la tarde que me ha pillado bien, que podía he ido, a comprar, he puesto gasolina y me voy a estar con un momento aquí arriba y me escapo un rato ¿cómo vas a encontrar a alguien que esté disponible cuando tú quieras y que además tenga un nivel suficiente. No tiene que ser un nivel pro porque yo soy un nivel mierda. <risa> bueno, un poco menos de mierda, pero... O un poco más de mierda, depende de cómo se mire. ¿Qué es? ¿Qué es más? ¿Nivel mierda? ¿Más mierda o menos mierda? ¿Qué es? Menos mierda eres más bueno que si eres mierda. Y si eres más mierda eres más malo. Entonces yo soy... Mierda, un poco menos. Es un poco, un poco más bueno que nivel mierda. ¿Eh? Ahí está aclarado. Vale. Pues eso, ¿cómo se a encontrar a alguien que luego le guste le guste o ser la montaña? Que a lo mejor le pilla un día lluvia? Que le pilla por lo que le pilla. Pues no es tan fácil. Al final, pues vas solo. Es lo bueno del trail. Ir solo muchas veces y, bueno, siempre. <ríe> Qué tontería. Muchas veces siempre. Y bueno, echarte echarte el rato por aquí. Toda esta zona la tengo conocida. Ahora entraremos en zona desconocida. Dentro de poco. Son caminos muy chulos, pero... ¿Qué digo? ¿Y dónde irá esto? ¿Y dónde irá? Pues no lo sé. tira un poco para abajo... Lo cual es bueno y malo, porque luego hay que subirlo. Si te equivocas, bueno, te equivocas o no, hay que subirlo. Sea por este camino, sea por una pista grande, que dé la vuelta. Al final, tendremos que subir. El desnivel habrá que hacerlo. A ver, a ver, esto cómo está. ¿Eh? Empezamos en la maraña. ¿Eh? la maraña aquí ya no vemos referencias pero bueno no, no hemos hecho cambios de camino por lo tanto en principio si no hacemos el tonto pues seguiremos en el camino y no habrá pérdida y si no habrá que probar el habrá que probar este que volver para atrás, que nuevamente marca el camino que ha recorrido, sale marcado en una pantalla, o este que lo llevo también de secundario, que tiene brújula y tal, este también tiene brújula, y si no llevo el móvil, que también tiene brújula. lleva brújulas por todas partes. Ahora, si no sabes manejar la brújula... <risa> bueno, este sería el más fiable, porque... Este me lo guía el camino, pero... Sí, me lo guía, pero no no siguiendo el camino. Esa opción no se la ha visto al Polar. Eh, me lo guía, pero como a brújula, es decir, me dice, es para allá. Me dice, es para allá. Tú a lo mejor has hecho 8 kilómetros dando vueltas. Y te dice, es para allá y son 4 kilómetros en línea recta tirándote por medio del monte. Que no puedes hacerlo. Entonces tú tienes que buscar caminos que te lleven más o menos hacia donde te dice el aparato. Pero ya está el aparato, lo que sí que bueno, sí tiene bueno es que te dice dónde está el inicio. Lo que es en, con una flecha, digamos, a lo lejos, te diría. Allí está el camino, allí está el objetivo, que tienes que volver. Pero, claro, no te dice por qué camino. Este sí, este te va dibujando un mapita y sí te va diciendo el camino. El otro no, porque no lo llevo haciendo siguiendo un track, ni siguiendo un track antiguo, ni nada. sino también te lo diría, ¿vale? Pero como vamos creando camino nuevo, pues ya digo yo que yo sepa, no tiene la opción de seguir un camino hacia atrás, solo la brújula que te dice hacia dónde era. Bueno, alguna zarcita hay, pero bueno Más o menos está limpio No nos vamos chocando con las ramas pero esto se hace, no sé A ver, vamos a ver dónde acaba esto Hala. He pegado el viaje con las ramas Y me ha apagado los auriculares Bueno, ahora los pongo por eso es bien llevar las gafas en ciertos caminos estrechos porque te evita un rasguño en el ojo o los mosquitos A ver, a ver... Ah, vale Ah, vale, a ver, a ver... Tengo que orientarme, ¿eh? A ver... Vale, este camino lo conozco Vale, este camino lo conozco, lo he hecho bajando por allí la torre la tenemos allí. Vale. Pues ahora... De acuerdo. nos aquí, vale. Esta a la izquierda, también lo he probado alguna vez. ¿De dónde iba? Vale, este te llevaría ahí una especie de casa o algo que haya abajo. Mira, la torre la tenemos atrás, ¿eh? Ahí. ¿Veis? No me he equivocado. Para allá, al Figaro. Mira. Aquella gasolinera creo que es una gasolina, aquello que se ve allí paré una vez yo con la bici allí y el Figaro está más para la izquierda bueno, vamos a hacer un poquito de camino, no mucho, para abajo porque esto ya es todo para abajo pensaba que ese camino me iba a llevar más por ahí entre medias pero ya he visto que me ha sacado, al final me ha sacado al carril de la pista grande vamos para abajo, tampoco me voy a despistar mucho porque luego hay que subirlo y luego subir al pico así que voy a bajar un poco sabiendo que en realidad solo va a ser pista no sé, que si vea algún camino chulo solo va a ser pista pero bueno, haremos desnivel y ya está venga, que os voy a enseñar ya me doy la vuelta, ¿eh? Hay una especie ahí que le llaman, creo, el tremolén, me ha dicho un nombre. Bueno, por ahí. Y arriba tendríamos la torre. Conociendo el camino con tiempo, ya de día, sí que podías intentar hacer algún, alguna tirada hacia arriba, que seguramente ya alguna manera de subir arriba directos a la torre. Pero ahora no la vamos a probar. Ahora vamos a hacer la ruta muy larga, que es dando todo el rodeo, pero la segura, la que conocemos. Bueno, esto lo compro yo en el líder. Vienen congelados, ¿vale? Es como una, no sé, sería como una pulguita, no sé cómo se llamaría. Bueno, es como un pequeño bollo, está tierno, está bueno. ¿eh? Tierno y jugoso. ¿eh? Lo venden congelado, vienen 10 o 12 o algo así. Un euro. Creo que es un euro, un euro dos. Muy barato y viene congelado. Allí lo ponen acabado de, de, de, digamos, del, del congelador de sacar. Entonces, bueno, si corres, lo congelas. Entonces lo mantienes, pues fíjate, yo tengo congelados y cuando tengo que hacer algo Pues he hecho un par Llevo uno aquí y llevo otro aquí ¿Vale? En ese lado Y con esto, ¡buah! De sobra, si lo quieres pillar así luego llevo membrillo suelto Trozo de membrillo envuelto en film transparente Que lo quieres mejorar Lo abres por la mitad Y le pones membrillo Lo que tú quieras dentro Lo que sea mermelada lo que te interese, pero yo para, digamos, a sencillar pues llevo el membrillo suelto, que ahora os enseño cómo lo llevo, y el pan, pues aquí ¿vale? la cámara la llevo en este bolsillo, con un papelillo ahí para poder ir limpiándola ¿ves? entonces yo llevo aquí el pan, ¿vale? creo que se ve cae bastante, y aquí llevo el otro trozo de pan la, el frontal lo llevo detrás, Con el revo, llevo riñonera, el frontal este lleva una especie de, como los bolis entonces lo enganchas a la riñonera, lo pasas con una cuerda para que no se te vaya a caer. Y hasta ahora lo llevo aquí detrás, lo llevo pues por aquí, ¿vale? Detrás del, del móvil, lo llevo ahí con una funda, ¿eh? Si no, clac, clac, clac, se cargaría el móvil el, el la linterna esta, ¿vale? Y es una linterna de mil lúmenes, me parece que eso. ¿eh? O sea, está bien potente y barata, ¿vale? Eh, me fío más que de un frontal sencillo. El frontal sencillo. Sí, pero dura un poco menos, tiene menos foco y entonces la linterna. la linterna es como, bueno, quizá menos práctico porque no lo llevas aquí, pero para ruta que dices, tengo que mirar ahí enfrente, tengo que mirar ahí enfrente, la linterna tiene foco regulable y haces fua, enfocas lo ves todo, ¿vale? Se hace de día, ¿vale? Bueno, pues así lo llevo. Tres trocitos llevo, me quedan dos. He cogido uno para arrancar porque ya llevaba mucho rato desde que había más o menos merendado. Y bueno, pues eso. Lo llevo así en trocitos de membrillo. Dulce de membrillo, ¿eh? Carne de membrillo, que le dicen, ¿vale? Ya está, esto lo llevo aquí. Y se acabó. Si hiciéramos, yo que sé, algo especial, pues a lo mejor llevaría casura de cafeína... Sales no llevo porque llevo isotónica, no llevo normalmente, no llevo sales, ¿vale? Carreras sí, carreras sí que las llevo como emergencia, pero no es que las tome, ¿eh? Llevo una, un botecito, hago mi mezcla de sales y ahí las llevo por si acaso tengo un calambre. Sí, y ya está, ¿vale? Vale, iba a enseñaros algo más. Ah, bueno, flota luego, luego, porque tengo da mucha faena sacarlo. Venga, ahora ya empezamos ya subida. Aquí es un poco plano, pero ahora ya empezaremos a subir otra vez, volviendo otra vez para arriba. Ah, vale, he visto este camino y quería probarlo. He venido por este. Va, voy a probarlo. <ríe> qué tonto es uno, ¿eh? Ve un camino que es más cuesta arriba. ¿Qué tal? Lo va a probar. ¿Eres tonto? Sí, somos tontos. Venga, vamos a probarlo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si pruebas un camino? Pues nada, que te va a cansar. ¿Qué sensación vas a tener? Que te cansas. Voy a probarlo. A ver cómo sabe el camino. Pues cómo vas a ver. Pues un camino cuesta arriba. Ahora estoy un poco gordo porque te siento un poco más de, de pesas. Menos correr y más pesas. Y claro, eso.. Ya sabéis que las pesas y el correr, si haces pesas para engordar, no para hacer abdominales. Pesas para engordar músculo no es lo mejor. Coges peso enseguida. Ahora estoy en unos 68. No es que esté muy pasado, pero 68 ya estoy un poco fuera de mi, de mi rango bueno. A ver qué pendiente bueno por el camino no ha dicho nada no he dicho nada un camino más vamos no sé a ver a dónde vamos Podríamos haber cogido el atajo. ¡Cago en la hostia! Prefiero mil veces subir esto corriendo que en bici, el tramo este. Porque corriendo la tecnicidad no te penaliza demasiado. No penaliza demasiado en subida. La velocidad va a ser baja igual. Va a ser casi como andando, igual. En cambio, en bici la tecnicidad cuesta arriba es fatal, se te para la bici. a ver si vemos la inclinación un 8 un 8 estaba marcando ah, este no, este no tiene inclinación pero Polar sí un 8 pero es más eh. seguro que ahora marca ¡ah no! ¡coño! me estaba marcando 80 eso es qué tonto espérate yo decía digo más de un ocho eso eran 80 negativos 80 negativos pero acá ande que este estaba en autopause no te pares porque te paras espérate ah. no si lo he pausado no lo he podido pausar ah. A ver. Uf. a ver dónde llevo la pendeja como este no lo uso ya vale, porcentaje aquí veis que ahora está pues está con pause ahora os lo digo ves, eh, normalmente si con la bici estás bien muy cansado este tramo que es fatal te tiras por aquí porque eso es fatal para la bici fatal, fatal, Veis cómo está y más con una 26 que tira ruedas pequeñas y se arranca más fácil se habría que subir por ahí pero ves por dónde subas es muy atrancoso y aquí vienes ya cansado y te cada piedra te tropiezas te quita toda la fuerza, ¿vale? Bueno, por eso prefiero corriendo, me defiendo mejor. A ver si ahora la pendiente. Necesita unos metros. Un 13, ¿ves? Ya decía yo, digo, 13 abajo, ¿vale? Dios, es que es imposible, digo Venga lo otro eran 80 negativos Porque llevamos muy poquitos negativos Bueno, algo llevamos de la bajada Aquí ya Y llevamos unos 300 positivos Venga, ya estamos llegando arriba llevo una música que flipáis, que flipáis, aunque sea lo diré en la edición. No me sale el nombre, no me sale el nombre, es bestial. Ah, ya empezamos con las pistas chulas. Toda la zona del bueno, Vallés Oriental, más o menos, voy para allá, Vallés Oriental. ¿Eh? Barcelona estaría para allá, no se ve ¿Eh? Y el Monsen Lo tenemos Debería estar por aquí detrás Es que aquí hay una vista un poco diferente Porque hay como una cordillera en medio Pero creo que está por ahí Desde el otro lado se ve más limpio Va. agua La hola hola hola hola <laughs> Bueno, pues ya estamos. os habéis fijado que había muchos coches abajo porque prohibieron aparcar aquí arriba. Solo se ha quedado para el convento y no sé si algo más. Fijaros un main donde pertenece esto. Santiago de la madre de Deu. De Pulgrasíos para variar. ¿Eh? Venga. Me iba bien de tiempo. Empezó a subir un poquito antes de lo que contaba. Ahora miraré la hora que es Tengo algo de margen Así que subiré un poquito más sigo un poco más Nenes. Bueno, ya estamos en el acantilado. Bueno, aquí unos 450, más o menos sacaremos. Yo creo que poco más va a salir. Y ya está. Y ahora ya arriba me doy la vuelta y a bajar. Y ya habremos echado el día, la tarde, y ya está. Y ya habremos grabado un vídeo que hace mucho tiempo que no grababa. Digo, va, voy a grabar un poquito. Digo, hoy que hacía un poco una ruta, un poco más, así que hay picos y tal, un poco más bonita. Digo, pues la grabo. no Una ruta fea. La lunita, sol ya se ha ido, son las, llevo horas no la llevo ahora en marcha, no, y 25, o por ahí, y 20, 25. Pues venga, ahí arriba me dio la vuelta, y ya grabo un poco más. Me ha quedado corta la goma. Es una goma para que no se me caiga la cámara, pero me queda un pelín corta, creo yo. Un pelín corta. No me permite alargar mucho el brazo. ¡Hola, pequeño! ¡Venga, que os grabo! Sí. ¡Hola, guapos! ¿Qué tal?